Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Barbón y actualmente estudio en la Universidad Península de Santa Elena, con la el docente Marilyn Lainez Gisquinde. Hoy hablaremos sobre Scopus. Scopus es una base de datos bibliográficas, de resúmenes, citas, de artículos científicos. Empezamos. En este caso vamos a hablar sobre la base de datos Scopus. Vamos a buscar el Scopus. Vamos a iniciar. Aquí nos aparecerá una pantalla donde nos dará la bienvenida Scopus. Aquí vamos a buscar un autor. Aquí nos pedirá el apellido del autor. En mi caso voy a buscar a Neumane y acá el nombre del autor. Y pongamos buscar. Bueno, aquí va los apellidos del autor, acá va el nombre, aquí los nombres y damos clic en buscar. Me salió que solo tiene un resultado sobre este autor. Aquí podemos observar los resultados del autor, documento que tiene dos y empezamos a, a leer. Y nos dice que este perfil de autor es generado por Scopus. Aprende más más allá. Del instituto o desde Avanzado a Estados Unidos. Aquí nos aparecerá... Aquí nos aparecerá resúmenes de métricas. Y acá nos aparecerá tendencias de citaciones y documentos. Y nos vamos a consorcio Aquí podemos cambiar al área a la publicación o título, aquí podemos buscar, yo le voy a dar al área del lenguaje, y damos clic en buscar, aquí nos presenta un resultado de lo que son las fuentes. Aquí podemos ver que es cultura, lenguaje y representación Y acá podemos ver el número de porcentaje 77, 185, 845 lenguaje Y aquí podemos ver el número de citación Que es del 2017 al 2020 Y acá podemos ver los documentos de 2007 a 2020, y acá en la situación que es de 23. Y eso es todo. Muchas gracias y espero que este video sea totalmente suelto.